Vamos a trazar una perpendicular por un punto extremo de un segmento. Tomamos el compás con cualquier abertura. Y pinchamos en el extremo del segmento. Tenemos un punto de corte con el segmento. Y ahora con el compás y la misma abertura vamos haciendo circunferencias. Una aquí. Se nos produce un nuevo punto de corte. Volvemos a hacer otra partiendo de ese punto. Tenemos un nuevo punto de corte. Y finalmente hacemos una última circunferencia centrada en el último punto. Bueno, pues el último punto de corte de las dos circunferencias nos da lugar a la recta perpendicular al unirlo con el vértice del servil.